Bueno, buenos días para todos. Creo que voy a esperar un momentico que tomen asiento para poder eh, que tengamos la información. La mano, sí. Bueno, entonces creo que ya tenemos la atención de, de la mayoría. Queremos presentarles hoy... Eh, y como hemos venido escuchando en el transcurso de la mañana, creemos que la transición energética es una oportunidad para nosotros como industria de mostrar cómo podemos generar valor en los territorios, pero sobre todo cerrar esas brechas en los territorios que, aparte de contribuir con el desarrollo de las mismas, lo que también nos ayuda es a conseguir esa anhelada paz que queremos para este país. Hoy les traemos un ejemplo de cómo, sin proponérnoslo en un comienzo, podemos decir que hoy Canutal, que ya le vamos a hablar de ellos, es hoy un ejemplo de comunidad energética. Canutal está ubicado en el municipio de Oveja Sucre, cuenta con 1.600 habitantes, está en la subregión de los Montes de María y situado en la Baja Montaña Montemariana, es un corregimiento por lo cual no tiene autonomía económica ni administrativa y ha sido una zona altamente impactada por el conflicto desde el año 2000. ¿Cómo llegó Jocol a esta, a esta región? Nosotros en el año 2006 obtuvimos un bloque llamado Samán. Entre el año 2006 y 2007, y aquí empieza la historia más interesante, Jocol, gestionó el desminado y la desactivación de más de 2.500 artefactos explosivos improvisados. Esto fue necesario hacerlo para poder nosotros ingresar a realizar la sísmica, pero lo más importante fue que esto generó un valor especial para el territorio porque hizo que la gente regresara porque ya habían caminos seguros para regresar al territorio. Entonces creo que esta fue la parte la primera parte de Mayor Impacto, eh, iniciando nuestra operación. Luego, entre el año 2008 y 2010, realizamos nuestro ejercicio de sísmica. Entre el año 2011 y 2012, perforamos los pozos Bonga y Mamey, que fueron los pozos exploratorios, pero con un significado especial, y, fueron, y es que fueron los primeros campos de gas en el Valle Inferior del Magdalena, en, en, en Onshore, y obviamente para Jocor pues, tuvo un significado muy grande porque fue un avance hacia la reconciliación y hacia la construcción de paz en estos territorios. Y aquí viene el primer hito importante que, que hace que Canutal esté hoy donde esté. Y es que, si algunos de nosotros recordamos, hacia el año 2015 el gobierno nacional desarrolló un programa que fue la famosa SOLID, que fue la cuando el gobierno declaraba las zonas libres de pobreza extrema. En ese momento y cuando llegamos al territorio, hicimos todo el documento que le permitió a Canutal ser declarado como una zona libre de pobreza extrema y para lo cual el Estado tenía que hacer una intervención. Pues lastimosamente este fue un acto fallido, digamos. El Estado no hizo ninguna intervención pero al contrario, sí quedó una expectativa muy grande en la comunidad frente a su desarrollo. Entonces, fue cuando nosotros iniciamos esa producción en el año 2016, los campos Bonga y Mamey con 35 millones de pies cúbicos de gas, dijimos, ¿y ahora qué? Si el Estado no va a hacer la intervención, necesitamos hacer una intervención organizada. Entonces, nos sentamos junto con la comunidad. Voy a pasar este muy rápido completo de una vez, e hicimos un ejercicio de prospectiva, entonces dijimos, ya están ustedes y nosotros en territorio, nosotros queremos hacer parte del territorio, pero queremos que sea la comunidad quien construya su plan de desarrollo y quien se visualice en los próximos seis años qué queremos de Canutal. Y en ese orden de ideas, digamos que se trabajaron en cuatro pilares principalmente, que fue en educación para el progreso, en gas social, medio ambiente, en sociedad y en desarrollo económico. Eso fue lo que la comunidad quiso que trabajáramos y hoy lo vamos a ver un poco más en detalle rápidamente. Podemos decir que Canutal cuenta con gas, más o menos 740 familias están conectadas en este momento. Atendimos una preocupación grande con un programa que se llama Cosecha de Agua, donde utilizamos el agua lluvia para recolectarla y poder que hagan uso eficiente de ella. También en el tema ambiental estamos trabajando con una sembratón, mejoramos 326 viviendas, tenemos un sistema de agua potable y se reconstruyó el alcantarillado, tenemos un puesto de salud, tenemos ya cultivos eh, agrícolas en Canutal y tenemos un programa de becas, donde ya llevamos tres promociones graduadas. Eso en una perspectiva construida con el territorio donde hoy podemos decir que el 95% de las acciones que se acordaron en ese ejercicio de prospectiva donde la comunidad se visualizó, se pueden ver materializadas hoy. Y por eso me acompaña hoy eh, Medardo Campos, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal porque como bien lo decimos, esto no es la empresa realmente mostrando los hechos, sino es la comunidad empoderada con una empresa que llegó a quedarse en el territorio, quien realmente ha logrado sacar estos proyectos adelante. Entonces, adelante Medardo. Muy buenos días a todos. Eh, agradecer el espacio que nos brindan de ver cómo una comunidad logró transformarse con la ayuda del, del sector, con ayuda de Jocol como empresa. Nos convertimos en una en comunidad energética porque nos hemos organizado, hemos, eh, pro, nos hemos propuesto generar nuestra propia energía y hoy lo hemos aplicado en los sistemas de acueducto, de la educación con los niños. El tema también está dirigido en lo de la prestación de servicios de salud todo lo tenemos, eh, gracias a toda esta perspectiva que se realizó, logramos organizar todo esto y en este momento somos eh, sostenibles y hemos eh, creado un impacto ambiental y económico a nuestra comunidad de manera organizada, hemos tenido buenos aliados para generar todo este proceso como son la Fundación Mamonal, el Viceministerio de Aguas, la Alcaldía de Ovejas, la Gobernación de Sucre, CAR Sucre, el SENA y ACD Consultores como la Infantería de Marina y especialmente a Jocol, nuestro gran aliado. Digamos que estas son las condiciones que transformamos, este era nuestro puesto de salud, pero como lo ven estaba bastante deteriorado y construimos esta realidad que funciona 100% con energía solar fotovoltaica. También eh, la forma de abastecernos de agua fue un gran problema para nosotros como comunidad, pero que poco a poco con esta organización que hicimos, ya hoy contamos con una planta de tratamiento y de rebombeo que funciona 100% con paneles solares donde 471 familias son beneficiarias. Eh, como les dije, el sistema de bombeo es impulsado con energía solar fotovoltaica eh, hemos eh, reconstruido nuestro sistema de alcantarillado. Eh, tenemos autosostenibilidad, una administración que es netamente comunitaria y que dio inicio a la formación, a la creación, perdón, de una empresa de servicios públicos totalmente comunitaria, la transformación, eh, la transición energética, en cuanto a salud, porque la cocinábamos era con leña. Y ya hoy es una realidad del gas natural domiciliario que ha transformado a más de 740 familias en el territorio que ya cuentan con este servicio de, de gas. Y bueno, gracias a Dios hemos también trabajado en mejoramiento de vivienda, la transformación de pisos en tierras, digamos que los, los techos y todas las condiciones fueron cambiadas. Todo esto con ese trabajo prospectivo. Y también como les conversé de, eh, del centro educativo, nosotros la deserción escolar se estaba dando y digamos que las condiciones con las que los niños por el, nuestro territorio que tiene unas altas temperaturas nos estaban afectando cuando el fluido eléctrico se iba. Una manera de asegurarlo fue también de impulsarlo con energía solar fotovoltaica. También iniciamos un proyecto productivo con 86 mujeres, que es la cría de cachamas, que ya también estamos implementando el uso de energías limpias para impulsar los areadores eh, un poquito más tecnificado, que también lo, lo vamos a implementar con energía solar fotovoltaica. Digamos que todos estos avances se han dado gracias a esa articulación que hemos hecho entre comunidad y empresa conocedores, digamos que de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos y en equipo y miramos minimizando de pronto las diferencias que, no, que nos podamos tener entre ambos. Gracias, Medardo. Entonces, lo que queríamos presentarles efectivamente cómo la industria, eh, con una comunidad empoderada, vimos un ayer, vimos cómo estamos hoy, pero lo más interesante es que esto no termina acá. ¿Qué viene para el mañana de Canutal? Canutal avanza, la, vamos a actualizar el ejercicio de prospectiva porque la idea es que Canutal siga avanzando en este piloto de ser la primera comunidad energética autosostenible que se autogenera, pero que también va a generar a su alrededor energía. ¿Y qué viene para Jocol también? Para Jocol viene que en esta, como, como decíamos y conversábamos con la comunidad, ya no vamos a estar en el centro, vamos a estar en esa periferia acompañándolos, pero también Jocol con su meta de seguir produciendo y seguir trabajando en el gas, que es la energía de la transición, seguir también eh, contribuyendo con sus, descarbonizando sus operaciones, pero sobre todo seguir generando valor y estando presente en Canutal y acompañándolos para que logren esa gran meta. Eso era lo que queríamos presentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.